¿Usted en alguna ocasión ha escuchado hablar acerca de los cultivos urbanos y que es amigable con el medio ambiente? ¿Cuál es el procedimiento? Seguramente usted se pregunta, pues lo estaremos conociendo a continuación. Además, el tiempo de demora para poder cosechar. Todos estos y otros datos para despejar cada una de nuestras dudas, a continuación o junto a Jaime Candia, quien es el gerente propietario de EcoFresh, que nos está acompañando, es un gusto que nos esté acompañando en esta ocasión y por supuesto para darnos a conocer además este tipo de cultivos urbanos, que además es muy innovador. Y yo sé que usted también va a quedar tan sorprendido como todos nosotros aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué significa EcoFresh? Es eh, ecológico y fresco que es lo que decíamos, amigable con el medio, el medio ambiente, ambiente sí, ¿verdad? Sí, justamente. ¿En qué consiste estos cultivos urbanos? Porque al momento de decir cultivos urbanos, eh, y en varias ocasiones también hemos tenido entrevistas, que hacen, por ejemplo, este tipo de cultivos, pero eh, con tierra, o que los podemos hacer incluso en nuestros hogares, que son amigables también con el medio ambiente, podemos utilizar algún balde que ya no, esté, eh, que ya no sea utilizado en nuestro hogar, es decir, reciclar, reutilizar, entre varios aspectos. ¿Es algo similar? Sí, sí, Más o menos. sí es, es, es similar porque es, es, es agroecológico, pero este eh, es hidropónico. Entonces, eh, es la variante, digamos. En vez de utilizar eh, tierra, uh -huh. nosotros utilizamos agua y fertilizantes. Entonces, eh, tenemos la opción de controlar mejor todos los problemas que se pueda presentar en la planta, porque cuando está en tierra es un poco más difícil trabajar en ella. En cambio, en el agua es mucho más fácil. Además que el agua la tenemos en un tanque y la hacemos recircular, entonces es, es mucho mejor. Es la agricultura limpia que llaman también hidroponía. Es decir, que estamos utilizando eh, eh, la misma cantidad de agua. Correcto. Que, claro, cada cierto tiempo hay que cambiarla, pero estamos utilizando y reutilizando y reutilizando, ¿verdad? Sí, así es. No estamos... Mmm, ¿Desechando nada? No, justamente por eso es amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque eh, cuida el agua. Eh, al estar en el tanque y al se circular, pues, eh, la planta consume lo que necesita. Uh -huh. Y lo que sobra está en el tanque. Entonces, mm. estamos reutilizando. Entonces, por lo tanto, el consumo de agua es mucho menos que en, en sembrado tradicional o que es eh, sistema goteo. Aún así, en el sistema goteo todavía se pierde algo, en, obviamente, en, el, en la tierra. En cambio, en este sistema no. ¿Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, en mi casa? Justamente por eso es urbano, porque lo podemos hacer en las casas. ¿Pero no se necesita grandes espacios? No, no, No. ya van a ver en el mueble, en un espacio de un metro, eh, uno puede tener un, su pequeño triángulo, pirámide o un mueble, como quieran. Nosotros le hacemos el diseño, la construcción, el asesoramiento para que pueda tener y le facilitamos los nutrientes. Entonces usted en su casa, en, en el solarium que tenga, ahí le, le hacemos el mueble y usted... Tiene Ahí, sus, sus hortalizas. Yo sí, sí. Claro, con yo seguridad. misma estoy cosechando sí. mi propio alimento. Así es. Y de dónde es que nace esta idea? ¿Hace cuánto tiempo ya están con esto? ¿Ya hay más personas, familias incluso que estén optando por este tipo de cultivos urbanos? Sí, sí. Bueno, yo me animo, bueno, yo soy del campo de las construcciones. O sea, yo, de agronomía, cero. Pero bueno, <risa> Pero entonces, la, la, la innovación y el querer eh, entrar dentro de lo que nosotros como, como bolivianos. Eh, tenemos capacidades y podemos hacer cosas eh, interesantes, sí. cosas eh, iguales o mejores que en el exterior, pues me ha animado a poder hacer un invernadero con ciertas características eh, que tienen en el exterior. Es un poco diferente a los invernaderos convencionales que tenemos acá. Son, acá son normalmente de 3 metros, de alto, unos 100 metros cuadrados. ¿no? El nuestro es, tiene 6 metros, es semi-automatizado. Tiene cosas eh, diferentes. Y, y bueno, eso es lo que me ha animado a poder entrar en esto sin ser del campo. Indudablemente no me he querido lanzar sin saber y menos aún sin tener gente que los respalde. Es así que hemos estado trabajando, tenemos en el equipo trabajando eh, ingenieros agrónomos, eh, Ibar es uno de ellos que está trabajando con nosotros, que es, se hace cargo de la producción, tenemos el ingeniero que trabaja en la parte de automatización, entonces... Eh, con todo esto creo que hemos eh, logrado, estamos logrando conseguir lo que quisimos. Entonces, Exacto. esa sí es la razón. Y poco a poco ya también están ingresando al mercado. Ahí, por ejemplo, en pantallas estamos observando cuál es el procedimiento que se tiene que ir siguiendo para obtener el producto final, que lo vamos a ver a continuación, porque yo me imagino sí. que muchas personas se están preguntando, pero ¿y la temperatura adecuada que se tiene que tener para sí. poder cosechar? ¿Cuál es esta temperatura? Si es que se necesita, eh, por ejemplo, luz, o no, cuánto de luz, durante cuánto tiempo, entre varios aspectos que todo ello lo conoceremos a continuación. Y es para ello que quiero presentar en este momento a quien también nos está acompañando y nos va a despejar cada una de estas dudas, Iber Choque, quien es el encargado de producción. Hola, ¿cómo Un estás? Gusto. Bienvenido. Un gusto. Un Muchas gusto gracias. que nos acompañes y muy interesante. Además, sí, sí, sí, perdón, yes. yo decía, algo pasó, algo hice, pero no, está bien. ¿Cuál es el procedimiento? Eh, bueno, primeramente, muchas gracias por el espacio. Eh, el procedimiento es eh, eh, de acuerdo a las etapas, ¿no? Eh, desde que tenemos una planta que es semilla hasta que ya la tenemos eh, puesta para el mercado. Aquí el final. Sí, sí, exactamente. Entonces, el procedimiento... Eh, como les comentaba sigue ciertas etapas, ¿no? Desde que sembramos las las plantas. ¿Y ¿Estas son bebés? Sí, estas son que tienen apenas siete días, son pequeñitas que acaban de salir. Y esto es eh, una eh, esponja. Sí, se utiliza eh, un sustrato que es esponja simplemente, una esponja es corriente, que, cualquier esponja, sí, cualquier esponja de baja densidad sobre todo, ¿no? Ya. Porque eso es o, aparte que es barata, es muy disponible también en el mercado, entonces ahí nosotros depositamos nos, nuestras. Tenemos semillitas. que cortarla primero. Sí, sí. Cortamos la esponjita y tenemos ahí nuestro plantito. A ver, ¿no? entonces, cortamos la esponja, tiene que ser un cuadradito y sí. luego la abrimos así. Sí, sí, ¿verdad? para que nos permita poner, colocar así. la plantita ahí en, Allá, en la parte. Ya, ¿no? y una vez que ya está aquí, sí. que es la lechuguita. Una no vez sé. que ya eh, tenemos germinadas las plantas, como se puede ver, uh -huh. ya emergidas incluso, pasan a otro, a otro ciclo de producción, que nosotros le llamamos el de raíz flotante. Nos valemos de un simple plastoforma, que es una lámina de plumavit, que simplemente nos facilita una sujeción de las plantas. ¿Y este entonces, lo, ahí lo de... tenemos que forrar como con un plástico? Sí, la forramos con un plástico ya. por dos razones. ¿no? Una que nos facilita un poco la limpieza y otra que evita la formación de algas. Ah. ¿no? Porque eh, nosotros aquí alimentamos plantas y las algas también son plantas, entonces pueden aprovecharse de esos nutrientes que nosotros le damos. Entonces, ya, para evitar eh. eso nos facilita tanto la limpieza como eh, evitar la formación y proliferación de algas. Y ahí es cuando ya están empezando sí, a... Sí, entonces eh, ya tenemos plantines ahí donde ya desarrollaron un poco mucho mucho más la parte ah. del plano, ¿no? la parte de las raíces, ya se ven un poco más desarrolladas. Sí, sí, verdad. Entonces, ya no sí, es tan bebé. Sí, ya ya ya tiene, incluso está ya siete días más. Entonces, el procedimiento... Sí, sí, acá el procedimiento es simplemente poner ahí... Ah, y, y se tiene que, en este plastoformo, hay que hacer estos orificios eh, para... Sí, eh, para sujetar ahí. a las plantas, para que nos permita el, el nombre que le, le damos, ¿no? El de raíz flotante. La raíz debe estar... Eh, claro. flotado en esta en esta solución y, claro exactamente y es con el agua que van sí y uh -huh. luego y después eh, las plantitas permanecen ahí por cuatro semanas entonces podemos notar acá mismo no el desarrollo que alcanza esta las tiene cuatro semanas eh, solo tiene días solo esta tiene, tiene tres ya. días tres días y esta sí ya, va, ya cumple su primera semana ah ya esta tiene una prim la primera ah, exactamente, semana exactamente sí ya. se puede notar incluso hoja sí que ya, que ya están creciendo aquí sí, sus sí. hojitas uh -huh. y esta ya es, es hermana de, de esta que tengo acá. Ay, ya tiene hermanas. Sí, sí, ya tiene, eh, ya está hinchando a su primera semana. Y este ya, ya. tiene ya dos semanas. Ya de ¿Este tiene dos semanas? Sí, ya tiene dos semanas. Entonces, o ya sea, vamos alcanza viendo toda la evolución. Todo el proceso, exactamente. Y aquí tenemos ya uno que tiene tres semanas y este que tiene cuatro semanas. Cuatro semanas. Sí, entonces, eh, obviamente, ya la parte aérea de las hojas ya es un poco más desarrollada, tanto sus raíces también ya han desarrollado bastante. Claro, y nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no?, de que va. Eh, va creciendo, va evolucionando, ¿no? Sí, cada, sí. Con el pasar de las semanas. Por ejemplo, sí. ahora aquí me decías tiene una semana, dos semanas, aquí tiene cuatro semanas. Sí. Hay que ir cambiando el agua, el agua cada cuánto eh, tiempo. Bueno, eh, en esta solución que nosotros tenemos acá es agua y tiene nutrientes. Todos los nutrientes que las, que las, en este caso lechugas necesita, eh, ya los tiene disponibles en esta solución. Ya. Algo, una de las tareas que hay que hacer. Todos los días es eh, hacer la tarea de oxigenación, ¿no? Hay que hacer la, la agitación del agua de forma manual, puede ser moverla? de forma eh, automática, Ay, también es posible. para qué? Para podemos qué? notar que hay oxígeno. ¿Para qué? Para darle oxígeno a la zona de las raíces. Ay, las ya. raíces necesitan oxígeno, las raíces respiran, al igual que nosotros claro. hacemos un intercambio de gases, las raíces también hacen ese proceso. Si no tiene oxígeno, la raíz no puede absorber fácilmente los nutrientes que tiene ahí disponibles, y por lo tanto no creces, tiende a enfermarse, y ya es un problema. Entonces, pues cuando se le da una buena cantidad de oxígeno, ya la planta está feliz, hace su proceso de absorción tranquilamente y, por, por ende, el crecimiento se va notando también. Ya. Y este, que es el producto final, que nosotros también lo vemos en los supermercados. Sí. ¿Cuánto tiempo de todo esto ya pasó para tener este producto final? Bueno, eh, en días, nosotros nos, nos dejamos guiar por días, son 70, 75 días. ¿no? que Desde que tenemos semillas, podemos ir... Eh, pasando por las distintas fases de desarrollo uh -huh. hasta ya tener un producto listo para ser comercializado y, y que esté disponible en el mercado y estas son lechugas frescas incluso sí, que siguen teniendo esa es la gran ventaja que nosotros ofrecemos ¿no? de, del producto como, como tal eh, si me permite por ¿Sí? favor eh, son lechugas que aún tienen la parte de las raíces conserva las raíces no en su totalidad, pero eh, sí tiene gran parte de raíces. Eso le permite... Y, ¿Y, y, la, y la planta, exactamente, la esponja. Ajá. Desde esta esponja que nosotros le ponemos al, al inicio, eh, mantiene. Esa misma esponja mantiene hasta ya hacer eh, Y eso es lo que la va manteniendo fresca eh, también. Sí, sí. Aparte que eh, la, la principal función que cumple las raíces es eso, ¿no? Mantener fresca el producto. Porque aún tiene raíces. En estos muebles, ahorita que los tenemos de, ah, eh, para esta agua. ocasión, eh, está circulando agua. En estos claro. Tipos va circulando, va circulando, todo el proceso se va cumpliendo y es un sistema recirculante, por ende la planta recibe su cierta cantidad de, de agua durante el día y pues se mantiene más fresca. Una última consulta por favor, sí. es una en dos eh, ¿cuál es la diferencia de esta que nosotros lo hacemos con agua sí. y de la que es con tierra? Porque más o menos esta tardaría entre dos meses aproximadamente eh, sí, no sí, sí. en sí. tener este producto sí es. final y la otra que es eh, cosecha, que es cultivo con tierra, ¿cuánto sí más o menos demora en tener este producto final. Ya, eh, muy bien, eh, para responder esa pregunta, eh, tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? dentro de la palabra como tal, hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es la técnica de producir alimento sin utilizar el suelo. Entonces, ya. por esa razón, uh -huh. tenemos que utilizar cualquier otro material que no sea el suelo. En este caso, agua, podemos claro. utilizar eh, arena, se puede utilizar eh, cascarilla de arroz, acerrín, cualquier otro material que no sea el suelo. Entonces, se puede producir bajo ese, esa técnica. Hablando de las diferencias entre estas, estas lechugas hidropónicas y las de suelo, eh, son muchas, ¿no? Las que podríamos mencionar es el, el ahorro de agua. Estas, como se mencionaba en la entrevista, consumen mucho menos. Yeah. En promedio tenemos que el consumo de estas lechugas eh, oscila entre 5 litros desde que es semilla hasta que es comercializada. En cambio, una lechuga que es de sembrado tradicional en invernadero o campo abierto, utiliza y necesita más de 50 litros para ser producida. Entonces, ahí podemos notar las grandes diferencias claro. en el ahorro del agua. Exacto. Otra diferencia es que el producto es más nutritivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros formulamos su nutrición en esta solución ¿no? que tenemos acá. Tiene todos los elementos que la planta necesita para eh, su normal desarrollo. Por lo tanto, la planta está facultada para hacer todos los procesos fisiológicos que esto implica, Exacto. por lo tanto tiene más capacidad de formar más sabores, más colores, más olores y demás, por lo tanto Exacto. es más nutritiva Exacto. para el consumo final. Eh, Otra sea, de las diferencias que podemos notar es eh, que no necesitamos para esto, eh, o sea, suelos fértiles, no, o claro. sea, podemos producir tanto. Una, la en cualquier cosa, se denomina también cultivo eh, urbano. Y es sí. muy fácil que también lo podamos hacer en nuestros hogares. Así Ustedes es. ya están en el mercado, seguramente si van a algún supermercado y ven este tipo de muebles ya saben cómo es todo este procedimiento. Me gustaría volver a invitarlos en una siguiente oportunidad o yo también poder ir para Ajá. ver Ajá, cómo claro, es todo, todo el proceso que se viene realizando. Sería muy bueno que puedan visitarnos al invernadero y hago excesiva la invitación, qué sé yo, instituciones, colegios, lugares donde quiera. Eh, personas que quieran ver cómo es el proceso de hidroconial, claro. pues están cordialmente invitados. El invernadero está cerca, está en Chumani. Ah, Estamos perfecto. en la zona urbana, es cultivos urbanos, y ahí vamos a poder atenderlos con toda amabilidad. Muy bien, ¿Sí? muchísimas gracias, muy lindo, muy interesante, felicidades y bueno, ya los estaremos visitando entonces. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, es de esta manera que le ponemos el punto final, como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos y que también usted tenga todas estas informaciones y conozca cuál es el procedimiento. El reencuentro del día de mañana, permiso.